La Policía Nacional apresó a un joven acusado de raptar a una menor, hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El detenido, padre de la menor, narra su versión de lo sucedido. Yo sí, tú, tú me entiendes, yo, yo fui, pero yo estoy reclamando mi derecho de llevar a mi hija. Usualmente la niña yo llamo, no me la, no me la mandan para que provocándome, comenzar, oye, provocándome para que yo tenga problemas y baje a su casa. Tengo pruebas. De que ella me, di me cita que yo vaya a su casa. Sí, sí el... la niña, la niña es mía. Pero que no es tuya. Dice que no es tuya. ¿Eh? Que, no es que no es mía. Bueno, que le hagamos una ADN entonces. ¿Para qué tú te la llevas? ¿Eh? No, no, yo me la llevé, no. No tengo más nada que decir, allí yo hablo. Pero dice que para hacerle daño a la madre. ¿Eh? Ella me dice que yo le doy goy para la niña siendo hija mía de tres meses. Yo lo que quiero es que ella busque entonces pruebas de Pero eso. Pero por qué te la llevaste? Porque me acusan de que tú querías hacer otras cosas. Por eso es eh, hija mía. ¿Pero por qué te la llevaste sin permiso de la madre? No, yo no me la llevé sin permiso de la madre, no. Eso es lo que ella quiere decir. Parece que tú intentaste hacerlo. No, no, que busque, que busque prueba. Que busque prueba, mana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.